...distancia, ¿ok? Cuando ustedes sienten miedo... ¿no? ¿Les ha pasado que van por algún lugar, No importa si esto es puro luminoso ¿Sienten así como? oye, Así como... Es, por... Ajá. ¿Es porque a 5 metros de distancia estamos sintiendo la energía Y háganle caso, eso es verdad Es verdad Tenemos la capacidad de saber cosas 7 segundos antes de que ocurran Y a 5 metros de distancia ¿Eso cómo se llama? Telepatía. A mí okay. Así que ¿Cómo? si yo soy bien, vamos a escuchar aquí. A mí me ha faltado muchas veces que yo. Antes de que pase algo de que te vayas a ver, ya sé que se va a parar una opinión. Muy bien, eso es telepatía. Y precognición también se le llama. Ajá, ahora sí cuéntanos, cuéntanos. ¡Wow! ¡Se conectaron de pensamientos! Entonces, miren, es a a la que les a Ok, entonces, para invitarle un café un para hacer la okay. un helado. Ustedes, a ver, van a poner sus dos manos al frente. Ponen sus manos es al frente, frente, cualquiera de sus manos. sus manos. Entonces, traten de concentrarse y traten de imaginar... Todas las imágenes, si volvieran a ver los libros, si volvieran a ver ambas sus manos y traten de imaginar todo lo que, todo lo que dijimos en este taller de poesía y telepatía. <risa> El verdadero poético. Imagínense qué, qué palabras se dijeron y traten de darse cuenta que ese poder también está en ustedes. Ahora piénsenlo con mucho cariño. Piensen cómo en sus manos se está formando una laguna bonita. Así, imaginen. <risa> imagínenlo, ¿sale? imagínenlo, es de imaginación, es de imaginación, imagínense que ahí va a aparecer agua, imagínenlo, va a aparecer agua, el agua de Chachihuitlicue, la madre de las aguas horizontales, y ahora traten de verse reflejados en esa agua, traten de verlo. Y entonces, yo voy a decir los, voy a, voy a decir los, los números del 1 al 10 en agua, y ustedes los, no dejen de ver la lagunita que tienen ahí, y vayan repitiendo conmigo los números del, del 1 al 10 en agua. No, y, y, y, y, lo, no importa, si sí, ve tus manos, ve tus manos, en algún momento lo vas a lograr. Y cuando lleguemos al 10, que es Matlacli, van a bañarse con esa agua, se van a dejar caer esa agua. Volgíname y vamos a ir repitiendo. C. C. Ome. Ome. Jay. Nawi Nahui. Nahui. Nahui. Macuili. Macuili. Chicuase, Chicome. Chicome. Chicüi. Cierren sus ojos. Y dejen caer esa cascada en su cabecita. Dejen que caiga esa laguna preciosa. Ya ay, no abren sus mieszane. ojos. Ya no abren sus ojos. Vamos a entrar una meditación. Escuchen, escúchenlos, escuchen, escuchen, escuchen. Suspendan. ¿Una vez más? de todas, de todas, de todas las olas. ver y puedo saber lo que va a acontecer. Son siete segundos antes, son siete segundos antes, oh ya lo sé, oh ya lo sé, que puedo sentir con toda mi piel, que puedo sentir con toda mi piel, así como metros, como el sol, siente así. Bien, Pongan, su mano en su Pongan su mano en su corazón. Traten de hacerle un masajito a su corazón. No importa que no le salga, inténtenlo. Jueguen, jueguen a que le sale Jueguen a que le sale. Acaricen su corazón. Y repitan conmigo estas palabras: Que todo, que todo el, amor el amor está en la humanidad. Gracias a, libros, Gracias a los libros, puedo despertar, puedo despertar. La, telepatía la telepatía, es parte mía, es parte y, mía. Puedo compartir y puedo compartir, que todo, que todo el, amor el amor, esté, en mí. esté en, <risa> en mí. Aprieten su pecho, así con sus dos manitas, aprieten su pecho, y traten de sentir, traten de sentir telepáticamente, ¿Cómo pulsa su corazón y el de las demás personas que estamos aquí? Traten de sentir con toda su piel. ¿Cómo late el corazón de las demás personas? Aunque no nos salga, inténtenlo. Es probable que nos salga. ¿Sí? Porque se cada Exacto, se está sintiendo, ¿verdad? Muchas veces cuando éramos pequeños lo sentía. Exacto, porque las mamás desde que estábamos en su diente nos sentían a pensar así como están, se exactamente, es verdad, ahora imaginemos a la tierra, a toda la tierra, imaginen todo el planeta tierra y traten de sentir a los árboles, traten de sentir, si sí, tienen, vamos a hacer, con esta energía que tenemos, vamos a, vamos a a, a juntar nuevamente nuestras manos como si jaláramos la energía de nuestro corazón, vamos a juntarlas y apretarlas y ahora vamos a pensar en este momento en el Amazonas, vamos a pensar en la, en la selva del Amazonas que está siendo se quemada y sus manos y vamos a comenzar a tallarlas a tallar nuestras manos para generar un calorcito de amor, vamos a generar un calorcito de amor y vamos a, con esta energía de amor vamos a enfocar para que llegue, llegue la salvación del Amazonas y de todo el planeta Tierra enfoque la energía con su poderosa telepatía vamos a hacer que el mundo piense, que el mundo piense en cuidar a la naturaleza y para empezar a cuidar la naturaleza vamos a empezar a cuidarnos a nosotros y a nosotras ¿verdad? muy bien, talla tus manos, talla tus manos con mucho calorcito De la cuenta de 10 en agua vamos a dar un aplauso y vamos a acariciar con nuestras manos nuestro rostro para sentir ese amor, ¿vale? Talla tus manos, talla tus manos, talla tus manos muy fuerte, muy fuerte. Repite conmigo, C. C. Come. Come. ese calorcito en tus ojos, en tus labios acaricia tu rostro y siente el amor, siente el amor siente el amor, siente el amor. ¿lo sienten? ¿sienten ese calor? así que ese mismo calor con tu corazón envíalo al Amazonas, envíalo al Amazonas envíalo al Amazonas para que se salve para que se salve y envíalo a todo el planeta envíalo a todo el planeta para que se salve todo, para que la humanidad cada vez sea más consciente de cuidar el planeta, cuidar el planeta. Muy bien, vamos a ir abriendo nuestros ojos suavemente, suavemente, despacito, despacito, despacito, despacito. despacito. Muy bien, muy bien. ¿Qué color? Muy, muy bien, cuéntanos, ¿qué colores viste? Cierto, ¿Por qué creen que hay así? ¿Quién más dio amarillo y rojo? Muy bien Yo vi negro rojo No, Yo azul Azul Yo vi negro con verde azul Azul y Azul y Y en algunos momentos además del negro? Si le tiene otro color, yo cuando me tiras. Yo no solo veo algo. ¿Qué? qué ¿Cómo figuras? Sí. ¿Es ¿Este de algún color? ¿Sí? No. Yo solo negro. ¿Tú? ¿Yo? Azul. Azul. ¿Tú? ¿Tú? Ah, Rojo. Rojo. Muy bien. Como nos haya salido, es perfecto. ¿Está bien? Es perfecto. El negro es un color muy maravilloso. El negro es el color de esta piedra ¿Saben cómo se llama? Sí, el espejo negro te puedes ver en este espejo miren tiene a ver es un espejo muy poderoso porque es la oscuridad y en la oscuridad nos reflejamos el, el, el color el color que estuvimos viendo rojo es un lugar naranja rojo amarillo es un lugar donde nuestra luz sí se, se conecta así. Y el color azul también es un color muy luminoso Pero que tiene que ver con Lo que estábamos hablando de las aguas De los ciclos. A cada quien se le refleja distinto Según cómo enfocó su energía Y eso es maravilloso Todos los colores son hermosos y maravillosos ¿Ok? Bueno, pues ¿Hay un agua en España que se si lo huele? ¿Por los por las químicos que tiene? ¿Por qué será? No sé Sería bueno saberlo Ok, bueno, yo me llamo Carlos Ate, este, les voy a regalar un poema para que todos se lo puedan llevar a su casa.